Comenzando más un programa nativo en redes sociales, como todos los sábados, todas las semanas. Bueno, esto es NERS. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de lo que ha cambiado en Bolivia en los últimos años, ¿no? entonces vamos a ver dos momentos, lo primero en el sector hidrocarburífero y lo segundo, el segundo momento vamos a hablar del momento feminista boliviano eh, bueno empezaremos con nuestra entrevista. Buenos, volvimos, volvimos y estamos aquí con Ludwig Abraham Sánchez Mier, ¿no? Que eres dirigente nacional de petroleros, Abraham. Hola Abraham, vale, saludarte. Gracias, hermano. Explícanos, eres dirigente nacional de todo el sector hidrocarburífero, ¿cómo es la cosa, Abraham? Bueno, eh, nosotros eh, ya hace alrededor de 10 años eh, hemos, nos hemos organizado. ...un año antes de la Agenda Patriótica 2025... ...que se han hecho la, la, las diferentes actividades... ...y nos hemos eh, organizado como Federación Boliviana... ...de Universitarios Petroleros y Energéticos... ...de ahí hemos empezado a eh, organizarnos a nivel nacional... ...y ya durante los otros posteriores años... ...nos hemos eh, aliado juntamente con los profesionales... ...y con los técnicos y hemos podido generar hoy en día la Confederación Nacional Hidrocarburífera, Energética y Petroquímica de Bolivia, de sector profesional, técnico y universitario. Cuando dice el sector profesional, es todos los profesionales ligados al sector hidrocarburífero, ¿es eso? Es, es. Los ingenieros de gas, ingenieros sí. petroleros, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿Es eh, en torno a eh, la industria hidrocarburífera, es una industria multidisciplinaria, uh -huh. en la cual tú tienes eh, involucrado a muchos sectores profesionales, que operan, administran y supervisan toda la cadena productiva de los hidrocarburos. Puedes tener ahí a ingenieros petroleros, ingenieros petroquímicos, técnicos petroleros, eh, ingenieros comerciales, ingenieros electro, el, electrónicos, electromecánicos, ingenieros químicos, abogados, médicos, psicólogos, wow. todo un montón de, de profesionales. Todos los profesionales relacionados con la cadena desde extracción hasta la comercialización de los hidrocarburos, ¿no? Exactamente. ¿Qué eres? ¿Ingeniero en qué? O eres, no eres psicólogo, creo, ¿no? <risa> ah, nosotros hemos estudiado Ingeniería Petulera en la, y también Ciencias Políticas. Entonces, eh, nosotros tenemos una formación más, tec, más que todo técnica y política. Y creo que hoy en día los jóvenes eh, líderes a nivel eh, nacional, el enver departamental y regional, tienen que tener eh, tres eh, tipos de um, cualidades, ser eh, líderes técnicos, líderes políticos y líderes dirigenciales. Entonces, si nosotros nos preparamos profesional y técnicamente y empíricamente y mediante una trayectoria, podemos eh, tener la suficiente capacidad de tomar decisiones de país o de nuestro sector. Cuéntanos, pues, habrá entonces de tu trayectoria, tanto política como sindical. ¿Cómo llegaste al sindicato y representa a todos los uh, del sector hidrocarburífero boliviano? Bueno, nosotros dentro de la confederación eh, tenemos como cabezas el sector sindical, la Federación Sindical de Trabajo Petroles Bolivia, en la cual eh, conversamos, tenemos relaciones con José Domingo Vázquez, con Flaco Borda y con nosotros de, de diferentes sindicatos de Bolivia. Sin embargo, eh, nosotros, eh, como se, al ser un sector tan grande, de alrededor de 17.000 a 22.000 compañeros, <coughs> muchos de ellos no están trabajando en YPF o en otras áreas, entonces crean abandonados de la Federación Sindical de Trabajo de Petróleo de Bolivia. Entonces, es ahí cuando ellos también están dentro de eh, la Confederación de Nacional de y, y Petroquímica <coughs> ahora Petroquímica. Nosotros hemos visto que eh, los jóvenes en muchas situaciones son a veces tímidos y a veces los jóvenes también en muchas situaciones no saben canalizar sus necesidades o sus requerimientos. Entonces nosotros como organización eh, matriz del sector eh, profesional y universitario eh, podemos generar y gestionar diferentes eh, oportunidades y diferentes eh, actividades para darles una mochila de oportunidades a este joven para que lo aproveche y pueda surgir en la vida y pueda tener también eh, canalización en tema laboral, tema profesional y tema de especialización. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido nosotros podemos aportar al país para generar jóvenes que sean... Eh, más trascendentales para, eh, para apoyar al sector hidrocarburífero. Abraham, vamos a volver a, después hablando y hablar de los proyectos con los jóvenes específicamente, ¿no? incluso qué trabajo se hace, pero antes quisiera que hablemos de la nacionalización de los hidrocarburos y para eso vamos a ver un videito cortito. Dale play, por favor. La historia boliviana está marcada por tres nacionalizaciones. En 1935, tras la conclusión de la Guerra de Chaco, empieza la lucha por la primera nacionalización contra la Standard Oil, empresa extranjera que se benefició de los campos nacionales para satisfacer intereses privados. El 21 de diciembre de 1936 se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y EPFB para obtener el control sobre los recursos naturales bolivianos. La segunda nacionalización se efectiviza producto del abuso de la Gulf Oil Company, empresa estadounidense que suscribió contratos con el gobierno boliviano para la exploración y explotación de un millón y medio de hectáreas. Esta transnacional socavó los intereses del pueblo boliviano con una magra regalía del 11%. En la década del 90, la capitalización significó la pérdida de los activos y perjudicó gravemente a YPFB. El segundo periodo del gobierno de Sánchez de Lozada, en 2003, buscó exportar gas al extranjero vía Chile, lo que despertó el descontento social y concluyó con la masacre de Octubre Negro. Una de las demandas más importantes fue aprobar la ley de hidrocarburos, que brinde mayores recursos al pueblo boliviano. El gobierno de Carlos Mesa negó ratificar la ley y los movimientos sociales exigieron la nacionalización de los hidrocarburos. La tercera nacionalización se concretó el primero de mayo de 2006. El anuncio fue realizado por el expresidente Evo Morales en el Día de los Trabajadores. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Nacimientos por de todo el país, luchamos juntos buscando el cambio, cambio con prosperidad. A partir de aquel histórico primero de mayo de 2006, conmemoramos el decimoquinto aniversario, que nos beneficia con una renta petrolera de 37 mil millones de dólares. En 2020, se paraliza la empresa más importante del país ante una administración estatal marcada por denuncias de corrupción y la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el pueblo boliviano recuperó la democracia y con ella, la soberanía energética. Triunfaremos sobre la crisis, como ya lo hicimos en años anteriores, porque somos un pueblo luchador, perseverante y valiente que mira sin miedos, con optimismo y con la fuerza de saber que lo somos capaces de conseguir. Bueno, volvimos, ahí está. Son varias etapas de las... Yo creo que son tres veces que se nacionalizan los hidrocarburos. ¿no? La primera se crea o se funda. ...yacimientos... ...la segunda... es ...incluso con Marcelo Quiroga Santa Cruz... ...si no me equivoco ¿no?... Uh -huh. ...y la tercera es justamente con... Uh, ...Evo Morales Ayma... ...hablanos... ...por favor Abraham... <risas> ...cómo es eso... Bueno yo creo que... Eh, ...lo que tenemos que hablar... ...en este tema... ...es... Eh, ...fundamentalmente... ...en la primera y en la tercera... ...¿por qué la primera?... ...creo que la primera es trascendental... ...para lo que estamos viendo hoy en día... Eh, ...ha habido la guerra de Chaco... Y dentro de la guerra de Chaco eh, ha, habido, ha sido una de las guerras más tontas que hemos tenido a nivel latinoamericano. Era porque ha sido... petróleo donde no había petróleo, ¿no? Uh -uh. Sí. <risa> eh, no, era porque es, eh, se han peleado por una laguna, por bañarse en la laguna. Y eso ha sido, eh, este, está dentro de, de los libros de historia, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahí ha entrado un interés extranjero de la estándar hoy... Standard Oil, petróleo estandarizado. Una empresa in, eh, estadounidense que ha querido generar a nivel mundial una estenda, estandarización del petróleo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Ellos agarran, vienen a, a. se involucran en la guerra de, de, de, Chaco. de, de Chaco y ellos subvencionan económicamente esa guerra a Paraguay. Ah, Estando operando en Bolivia, ah, yeah. esta empresa estándar hoy. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se genera una mm. traición a la patria. ¿Por qué? Porque el Standard hoy quería tomar el territorio de Chaco, donde supuestamente había petróleo que ellos han ubicado. Pero, ¿qué pasa? Standard hoy se ha equivocado. No había petróleo en el lugar donde ellos han ubicado, sino era en otro sector. ¿Y, y qué pasa? Ha pasado toda la guerra, todo y de repente termina la guerra y se hacen las conclusiones y se los saca el estándar hoy por transición a la patria y se funda yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. ¿1936? 1936. Al fin de la guerra del Chaco. Al fin de la guerra del Chaco. De ahí ya pasa un proceso de transformación de los hidrocarburos, todo. Pero hay una segunda nacionalización que ya viene eh, con otros matices pero que no es tan trascendental como la tercera nacionalización. De 2006, mejor dicho. Del 2006. Entonces, eso quisiera saber. ¿Cuáles son los beneficios de la nacionalización de los carburos de 2006? ¿Qué empezó ahí en 2006? ¿Qué pasa? 2006 eh, ha habido, se ha generado gracias a la guerra del gas. Cuando Bolivia dice, y los bolivianos decimos, no queremos vender el gas a, a Estados Unidos por Chile a precio de línea muerta. Mm. Entonces, ¿Qué dice el preceptorio del alto del, de, del pueblo loteño? Gas primero para los bolivianos, no la concesión política del Estado y no venta de gas a, a Estados Unidos, por Chile. Incluso lo que se fue llamada la Agenda de Octubre, ¿no? que después fue la Agenda de Nacionalización que llevó ahí a la industrialización. Exactamente. Ah, pero bueno, hablemos de eso, ¿no? Ah, la última pregunta, y ahí para que terminemos la entrevista, Abraham, que los tiempos de la televisión son muy cortos, ¿Cuáles son ahora en la actualidad los proyectos, los programas, ¿no? uh, en torno a hidrocarburos? Bueno, primero se tiene un eh, entendemos que no se, po no podemos hablar de reactivación hidrocarburífera de si no tenemos reservas. Uh -huh. Entonces tenemos que hablar de exploración. Para eso el presidente, actual presidente de YPF Corporación, Armin Luz Gautham Tapia, ha generado desde cuando era vicepresidente el plan de reactivación del upstream de Bolivia, o sea, de exploración y explotación. Se van a tener eh, un, alrededor de 32 eh, pozos, ya 2026, 20, eh, 25, pero eh, hay 17 pozos que se están generando de manera efectiva para esta proyección. Ahora eso es un el tema de exploración, pero eh, también tenemos que hablar el tema de eh, petroquímica, ya el tema de petroquímica va a servir fundamentalmente para reducir el índice de desempleo del sector eh, hidrocarburos, y petroquímico. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es generar programas y políticas públicas que puedan fortalecer a la industria y comercialización de nuestros hidrocarburos, energías y petroquímica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se está generando eh, cuatro proyectos, cuatro programas. El primer programa es la incubadora de talentos eh, hidro, eh, petroleros, petroquímicos y técnicos petroleros, en el cual vamos a poderlos llevar a unas, una cantidad de profesionales y universitarios y personas desocupadas. Y espero, Abraham, que te corte. Eso es especialmente para jóvenes, ¿no? Para... ¿Cuáles son los últimos rapidísimos? Solo para... Ah, no. Sí. No, eso es para jóvenes. Vamos sí. a llevarlos, vamos a especializar, formarlos eh, y, y prepararlos en YPFB, todo, mm. para después insertarlos y que sean eh, un eh, valor agregado y eh, sean... Calificando la vamos mano calificado. de obra de los jóvenes. Abraham, muchas gracias, hermano. Gracias, de verdad. Mm. Creo que no sea la última vez que vengas. Para que no sea la los proyectos de andamiento, ¿no? los que tienen el proyecto con los jóvenes. bueno, vamos al corte y ya volvemos. gracias. Man. estás viendo NERDS. ya regresa NERDS. Ya volvimos, ya volvimos. Gracias por aguantarme ahí en tu pantalla. Bueno, y ahora hemos hablado de la nacionalización. Pero otro fenómeno de las nuevas relaciones sociales se da en Bolivia es la despatriarcalización. Y sobre eso vamos a ver un video con la activista feminista Anaí Aluralde. Dale play. Hola, ¿cómo están? Bueno, se está yendo marzo, estamos a último día de este mes, que es un mes eh, que guarda mucha emoción y mucha memoria ya desde hace muchísimos años para la lucha de las mujeres. Es un mes que a nivel mundial, regional y nacional eh, se siente, se siente que el mundo vibra en tono morado y se acuerpa en tonalidades verdes, ¿no? Eh, despedir marzo es a la vez pensar todo lo que ha suscitado en este mes, específicamente el 8M. El 8M que guarda una historia, una historia que hoy nosotras eh, reivindicamos, posicionamos y nos permitimos continuar. Una lucha que viene desde mujeres obreras que reclamando sus derechos laborales, reclamando dignidad eh, en sus fuentes laborales... Eh, muchas murieron, otras resistieron y esa lucha ha ido año tras año eh, calando todos los espacios del mundo calando a generaciones como la mía que nos sentimos convocadas nos sentimos ante todo agradecidas por el camino que nos han abierto y hoy nos permitimos continuar ese sendero desde la trinchera que nos toca específicamente en Bolivia este año han sido ocho ciudades organizadas, organizadas desde la autoconvocatoria de mujeres, ocho ciudades donde se ha sentido esta fuerza, en Bolivia se ha sentido este grito unísono de justicia, eh, este acuerpamiento de mujeres diversas con un solo, con un solo objetivo, ¿no? que es hacer escuchar esta indignación este repudio a la violencia que se escribe sobre los cuerpos de las mujeres, sobre el cuerpo de nuestras niñas. Lo importante y lo rico de las movilizaciones en Bolivia en este año desde mi perspectiva ha sido justamente ver la diversidad. ¿no? Hemos visto mujeres de organizaciones sociales en la calle, hemos visto mujeres de sindicatos, mujeres obreras, hemos visto mujeres jóvenes, muy muy jóvenes, eh, mujeres de colectivos que desde sus diversidades se han articulado para salir acuerpadas, mujeres mayores pidiendo justicia por sus hijas. Hemos visto también compañeros que se suman a la lucha y que saben desde dónde sumarse. ¿no? La lucha es de nosotras, los compañeros solo acompañan. Entonces se ha visto esta diversidad a nivel nacional como nunca son ocho ciudades que han estado movilizadas en diferentes horarios, respetando las dinámicas de las, de las ciudades. Unas hemos marchado en la mañana, otras en la tarde, otras en la noche. Pero se ha sentido que el 8M no es más una fecha insignificante en Bolivia. El 8M se siente y a lo largo del mes de marzo también se han visto diferentes eh, intervenciones, diferentes iniciativas, también desde... Eh, organizaciones del Estado, instituciones del Estado, otras independientes, poniendo en mesa el tema de las mujeres, mujeres en el cine, mujeres en el arte. Eh, entonces creo que eso nos da la respuesta a que algo está cambiando y que sobre todo en marzo es donde se siente este, este vibrar, ¿no? este, este latir. ¿no? Hay, hay, un, hay un latido... Y justamente en Bolivia se ha declarado el 2022 el año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia. Tiene que hacer eco, tenemos que hacer mucho más eco de lo que pasó en marzo, que pasa en abril, que pasa en mayo. Y lo que siempre he dicho, hay diferentes trincheras, pero tenemos objetivos en común. Entonces esta lucha que nos encuentre diversas, pero no dispersas, por más 8 M's. Volvimos, volvimos, ahí vimos el video de Anaí Aluralde, ¿no? que habló sobre la despatriarcalización y bueno, el 8M, ¿no? el 8 de mayo, que uh, encierra en sí lo, las reivindicaciones, no es un, una fecha de celebración, no es una fecha de fiesta, no es una fecha uh, para entregar flores, ¿no? Y ni para escuchar mujeres de Ricardo Ajona, sino que es una fecha de reivindicación de las luchas de las mujeres, de la lucha uh, feminista. Estamos viviendo hoy, este año, 2022, el año en Bolivia, el año de la despatriarcalización. Y bueno, yo tengo que hablar como hombre, ¿no? Sé qué tenemos nosotros los hombres mucho de machista entre nosotros y es una lucha constante, no sé si para desconstruirnos, pero por lo menos para amortiguar todo el machista, ese macho, el machismo, porque el sistema te obliga y lleva a, a, a esas interacciones, entonces disminuir lo máximo posible y es una lucha con nosotros mismos también, ¿no? y es agradecer a tener mujeres en nuestro entorno que siempre están ahí diciendo, así no se habla, ese chiste no se dice y vamos modulando modulando e intentando disminuir el machismo, sí que tenemos, todos tenemos, nadie está exento de eso, incluso las mujeres, ¿no? Entonces vimos ahí el video, ah, como la compañera Anaí ha explicado bien, y vimos lo que pasó en el evento de los Oscars, ¿no? El Chris Rock ha hecho un comentario ¿no? desagradable de la esposa de Will Smith, y Will Smith, bueno, se levantó y le pegó un puñete a Chris Rock. Y hay toda una polémica ahí, ¿no? Hay los que están a favor de Chris Rock y los que están a favor de Will Smith, ¿no? Dicen que su tía la va a llevar a Bel -Air. Pero lo interesante es eso, ¿no? Se reactivó el debate. Fue cierto, oh, o sea, una actitud del macho alfa, el machito que llegó y golpeó. Pero también poco se habla, ¿no? De la violencia estética que Chris Rock a, a, a, inmiscuido in, en ¿no? in, in la estética en la falta de cabello de la esposa de Will Smith pero también bueno hay, hay un telón para cortar, pero bueno es, esas pequeñas cosas ¿no? que van llevando el debate en la sociedad de que estamos sí, viviendo un sistema patriarcal, machistas somos todos, sobre todo los hombres, pero hombres y mujeres independientemente, y cómo vamos luchando contra eso, ¿no? creo que bueno eso fue todo por hoy, y bueno, nos vemos en la próxima semana, chao, chao, y hasta bueno, siempre